Esta prueba es una prueba psicológica relacional de psicoanálisis. Se llama el test del bosque. Hola a todos y bienvenidos un día más a... Uy, no, pero si da un puño se asustan, Laura. Si da un puño si sí, se asustan. Soy Laura Prada, por los que no me conozcáis. Y hoy os vengo a hablar de un test psicoanalítico. Si miro aquí, parece que estoy mirando directo aquí, ¿o no? Chun, chun, chun, Sería la... Necesito que cojas un bolígrafo y un papel Pon pausa y no pulses el play hasta que lo tengas Y no pulses el play hasta que no te hayas suscrito al canal ¿A qué estás esperando? Que no os lo toméis súper a lo personal En plan, sí, con personal Algunas cositas antes de empezar Como es No hagas trampas Sé el máximo de sincero posible No hagas trampas Sé el máximo de sincero o sincera posible Posibles, pero ahora Sé el máximo de sincero O sincera posible Y contesta rápidamente Lo que se te pase por la cabeza Y lo que se te venga, pum, lo escribes y andando. Vale, la primera pregunta es ¿Te encuentras... Caminando por el bosque, pero estás solo. ¿Con quién te gustaría estar? Sigues caminando por el bosque y te encuentras a un animal. ¿Qué animal es? ¿Qué pasa entre tú y el animal? ¿Cómo interactuáis tú y el animal? ¿Qué pasa entre tú y él? caminando, caminando, caminando y encuentras un lugar más despejado y encuentras la casa de tus sueños ¿Cómo es esta casa? Pequeña, mediana, grande, enorme ¿La casa que estás viendo de tus sueños tiene una reja o algo que la proteja antes de poder acceder a la puerta principal? Entonces, entras Dentro de la casa de tus sueños y encuentras un comedor, ¿qué hay en la mesa del comedor? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Qué hay? De Como eres súper, súper, súper curioso, pues vas detrás de la casa a mirar y te encuentras una taza tirada en el suelo. ¿De qué material está hecha esta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 Y la pregunta es, ¿cómo haces para cruzar este agua? Porque tienes que atravesar. Bueno, pues ya hemos terminado la, todas las preguntas. Si... si te has dejado alguna, pues puedes retroceder. Volver a este trozo del vídeo para asegurarte que realmente pues, lo has respondido todo bien. Ahora sí que vamos a revelar las respuestas. ¡Uh! Andando por el bosque con ella Esa es la persona más importante de tu vida Que me dices, ostras Laura Es que yo me he imaginado solo No, no me venía nadie en la mente Pues tú eres la persona más importante para tu vida ¿No te parece esto bonito? El tamaño del animal que vistes Es el tamaño de tus problemas ¿Cómo ves tus problemas? Si has visto un elefante Pues ves tus problemas enormemente enormes Si has visto una hormiguita pequeñita Pequeñita, pequeñita Pues los ves muy chiquititos Así que el tamaño del animal que hayas visto es cómo ves tus problemas. Lo que has hecho tú con el animal es cómo interactúas tú cuando tienes un problema, cómo te enfrentas al problema. El animal ha huido, pues es como que huyes más de los problemas. Has ido a tocar el animal, pues abrazas más tus problemas, vas a enfrentarte a ellos, eres, eres más activo. Luego, el tamaño de la casa de tus sueños, serás, eres, cómo tú eres de ambicioso en la vida para resolver tus problemas y también, pues, Dice un poco también de ti, de si eres más materialista, si no, si te hace falta mucho, poco. Por otro lado, si la casa de tus sueños has dicho que había como una reja o algo que la protegiera, es como que eres una persona más cerrada, que no te gusta, por ejemplo, que de golpe se te presente a alguien ¡Ey, bienvenido! He venido a verte, a hacerte una sorpresa. En cambio, si has puesto sin reja, es que eres súper rollo... Ven a mi casa cuando quieras. Estás bienvenido, que soy extra ser más de rejas ¿eh? no os penséis aquí si en la mesa no has visto ni flores ni frutas, ni cositas así, es que normalmente dice que no eres una persona muy feliz La durabilidad del material de la taza que has visto es cómo ves tú la durabilidad de la relación que tienes con la persona que estabas paseando. Por ejemplo, si es de metal o de cerámica, pues la percibes súper fuerte. Si es de plástico, de papel o de, de algo así más sensible, pues la percibes como que se podría romper. Lo que tú has decidido hacer con esta taza, pues si tú la has dejado en el suelo, porque te da igual, es como que es lo que harías... Tu actitud con esta persona que has elegido, ¿no? En la pregunta número uno. Si en, en, en lugar de eso dices, no, no, yo la he recogido y la he querido construir como he podido con superglue allí. Entonces, tu actitud con esa persona es muy fuerte. ¿Qué has dicho? Pues hay personas que te dicen, no, pues yo la he cogido así a pedazos y la he echado allí en un cajón. Dices, ostras. interesa guardar la relación, pero no la no la pones en su sitio y el tamaño del cuerpo de agua que has visto representa el tamaño de tu deseo sexual si es enorme pues ya sabes eres una persona súper sexual y si es muy chiquitita pues tu deseo sexual es muy chiquitito todos somos seres sexuales yo creo lo que te hayas mojado en el cuerpo de agua significa la vida sexual que tienes, es decir, si te has mojado mucho, tienes una vida sexual muy activa Pero si no te has mojado nada, ¿a qué estás esperando? No, es broma, si no te has mojado nada es que tu vida, tu vida sexual pues es poco activa y ya está Siempre lo puedes hacer y ya está, ya está Déjame en los comentarios qué te ha salido el test, si lo has hecho si estás contento de resultados, si algo te ha sorprendido ¿Qué piensas de este tipo de test? Pon like si te ha gustado el vídeo Si has hecho el test Y no olvides suscribirte a mi canal El inconsciente Para hacerlo fácil ¿Veis que yo voy aquí súper buena puesta? Con una americana Aquí súper de lujo Pues el inconsciente sería lo que no se ve chon, chon, chon, chon, chon sería el inconsciente. Y ahora va y se me para el puto ordenador como haya perdido todo lo que he grabado con el micro me muero, de verdad que me muero, ¿eh?